¿Cómo estás, Juan? Bien. Eh, te el tema de Owen Ready, por supuesto que sigue causando, hasta los centros de madre ahora toman partido en el tema, ¿no? O sea, apoyan a uno o apoyan al otro, que el vicepresidente dijo esto, que el vicepresidente dijo lo otro. Pero que hubo un problema, lo hubo. Está clarísimo. Y eso lo voy a contar. A ver. ¿De acuerdo? Eh, todo parte con el futbolista, eh, el ecuatoriano, que ese es el tema, es un tipo de un, por decirlo de alguna manera, de un frondroso prontuario en anteriores equipos donde no se había portado bien ¿Eh? es de esos que, que confunden la noche por el día y duermen a deshora que quizás pueden triunfar en el fútbol japonés porque allá, aquí es de noche allá es de día, lo mismo pasa con el técnico o sea, tampoco o sea eh, tú puedes decir mira que yo soy un fenómeno cuando en tu vida de futbolista no lo fuiste o sea, eh, la gente se acuerda todos nos acordamos de uno o de otras cosas entonces, este viene al club y en, un, en una práctica, supuestamente este llega tarde y supuestamente habría llegado con algún tufito extra. A lo que Valdivieso lo dicen que delante de todo les había dicho este tipo es el que nos está fregando el trabajo. Y lo, lo, lo metió en el lío. Entonces los jugadores reaccionaron contra él, Entendiendo que todo el mundo se, se saca la, ¿no? la infundia laburando para, para buscar un objetivo. Entonces de ahí dicen que comenzaron los problemas. De ahí es que se da el tema del chaleco, que le dan el chaleco, no se lo quiere poner el chaleco y está. Este es el plantel que tiene Dietrón, es que participó activamente del problema. ¿Por qué activamente? Porque dicen que Valdivieso había solicitado apoyo a sus futbolistas de no ingresar al terreno de juego... Si es que jugaba el ecuatoriano. Y ahí es algo que a mí no me cierra. O sea, Valdivieso es el único que determina quién va a la cancha y quién no va. Porque él es el técnico, el que hace la planilla, es su teoría. cuerpo técnico. Eso es teoría. No, no, es la verdad, gringo. Pero ¿y por qué dice entonces eh, me están imponiendo? Él sugiere que le están imponiendo a alguien. Él sugiere, tú lo has dicho. Ya. Sugiere. Y no es verdad eso. Por lo menos, ahora se van a iniciar las investigaciones del tema. Entonces, hay un grupo de futbolistas del club que está dispuesto a declarar que Valdivieso le solicitó a él, a ellos, que no ingresaran al terreno de juego si es que entraba el ecuatoriano. Pero él fue el que lo puso al ecuatoriano, para empezar. Segundo, hay parte del cuerpo técnico que está dispuesto a declarar lo que dicen que hizo Valdivieso. O sea, aquí el tema fue que Alguien se equivocó. Alguien dijo que la orden era ir para atrás. Cuando ese no era el, la terminología adecuada. Él habría dicho que los jugadores no ingresen al terreno de juego, a modo de presión, para que de una vez por todas el ecuatoriano lo voten. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí volvemos al tema de, lo, de los manejadores de futbolistas, que hay uno que tiene siete, el otro que tiene tres. Hay algunos jugadores que... No es que vayan a ir a declarar en contra del club. Prefieren no declarar. Pero prefieren no declarar en contra de Valdivieso porque tienen eh, miedo que se puedan encontrar mañana pasado con Valdivieso por allí dirigiendo. Y Valdivieso es de lo que no se olvida. Y ya le han hecho eh, un, un, una lista interminable de jugadores que él los bajó y no los dejó jugar y tuvieron que cambiarse de club. Y hay algunos que no jugaron más. Especialmente jugadores extranjeros. Hay una fobia, ¿no? Relacionada con el tema del futbolista extranjero. Entonces, esas son las partes que están enfrentadas hoy en día. Ahora, Tufiño se agarró a Sopapo con el vicepresidente. Tufiño, que es el asistente técnico, el asistente de, de técnico. De dice que habría recibido un, un gesto de parte de alguien y, y le brincó al vicepresidente que estaba en el vestuario. El vicepresidente dice que él lo sopapeó, este, y, y Tufiño dice que él lo sopapeó. Así que no se sabe quién ganó. Claro. ¿Eh? Pero que se sopapearon Se, se, se sopapearon. sopapearon Entonces tiene que haber algún motivo ¿No le parece? Eh, y ese es el motivo O sea eh, Hoy en día Todo el mundo ha tomado partido De No es broma Hasta los centros de madre Apoyándola a Valdivieso que, que, que la gente no debió haber hecho esto Que no debieron haberlo hecho lo otro Pero yo creo que Ese es uno de los caprichos de Valdivieso Ponerlo Chumacero. a Chumacero Chumacero ya no juega nada otro de los de los caprichos que tiene Valdivieso es ponerlo a Galindo, que tampoco te aporta nada. Y sin embargo, tenés un, un jugador eh, como Reyes, que es un crack, y no lo pone, pues no le da la gana. O sea, esos son los técnicos que confabulan en contra de su rendimiento y su equipo. Si yo soy el técnico de mi equipo, trato de poner lo mejor, ¿no le parece? Seguro. Ahora, si el ecuatoriano eh, llegó chupado, es mal tipo, bótenlo o mándenlo a la reserva a entrenar. Que creo que, que, que lo hizo Valdivies en algún sí, momento. pero ¿por qué termina jugando el tipo el último partido? Sí. Se ¿Y lo las impudre, estadísticas? Se lo, imponi, se lo impusieron a Valdivies. Pero eso. ¿quién se lo va a imponer, pues Gringo? El empresario que tú, del que tú hablas. O uno de los empresarios. Pero es que mencionas. el técnico, si no lo quería poner, no lo pone, gringo. No, bueno, claro, si, si no me voy, ahí sí yo me voy. ¿no? Si, si a mí me van a imponer, me van a hacer el equipo a mí, yo me voy. Claro, Pero lógico. Si no, no soy técnico, pues no. Devuelvo cualquier pero, pero, cosa. Pero más o menos. Eh, eso es lo, es lo mismo que tu equipo de trabajo, tú lo pones, ¿no? ¿Ves? Cierto. Entonces, no le vas a traer Si tienes cualquiera. uno que juega mal, ya es responsabilidad tuya también. no Si no, no quieres mover. aguantar, ¿no? Es. Entonces, ese es el gran problema que tiene. Ahora, eh, va a haber una investigación... ¿Por qué Olway lo va a demandar a Valdivieso? ¿Al ¿Sí? Tribunal de Resolución? ¿Ya? No, no, al Tribunal de Justicia Deportiva lo va a demandar. ¿Bajo qué acusación? de haber ido para atrás. No, es que la palabra no es... No, haber ido de acuerdo, para atrás. de acuerdo. Digo, no haber querido que el equipo entre a, la, a jugar. No, haber solicitado apoyo de parte de sus futbolistas para no ingresar al terreno de juego y causarle un daño a la institución. Así no va de fácil. Es, esa sería la, Ese sería es el, el tema. El motivo, si es acuerdo. más, si revisamos el partido, Orway de local con Aurora llegó dos veces. ¿Te puedes dar cuenta? Sí, sí, sí. sí. Entonces, y las apuestas estaban 21. Se hacían muchas cosas. Eh, ...que te pueden generar dudas y suspicacia, Pero ahora resulta que aparece uno apoyando... ...aparece el otro apoyando, aparece el otro... Y bueno, vamos a ver qué va a determinar el tema. ¿no? ¿Cómo Godoy llega pues, a, una, a una suerte de hervidero? ¿no? Porque la situación no debe estar fácil, el camarín debe estar pesado, en fin. Complicado. Eh, dividido, cuando menos, la dirigencia en cuestión, etc. Eh, Valdivieso, que me imagino tampoco se va a quedar de brazos cruzados, capaz sí. que él también inicie una contrademanda, no sé, vamos a estar atentos. Yo, Yo digo... creo que Valdivieso, sí. si es que hace algo, va a iniciar una contrademanda en contra de personas. En de contra del vicepresidente, que, declaró, que fue el que afirmó que el que la, las cosas. Porque el resto de la directiva no ha dicho absolutamente nada. No hay un comunicado oficial de la hasta directiva. No, y el ahora. señor Valdivieso tiene un contrato en el cual dice que si el club quiere rescindir, debe pagar dos meses de sueldo. Entonces le pagan los dos, mes, dos meses de sueldo y hasta luego. Por ejemplo, aparece Verdeja, el de los directores técnicos, diciendo que es hora que se le haga un contrato así como se le hizo a Faría y que se respeten. Pero mira quién habla. La última vez que dirigió ese tipo, dirigió a Die Strong. Estuvo 38 días dirigiendo al club y cobró todo el año. Entonces, a ver, ¿con qué moral? Uh -huh. ¿Te puedes dar cuenta? Uh -huh. O sea, y, a, y después no dirigió nunca más. Por algo no dirigen, ¿me entiendes? De acuerdo. Ese es el, el, el gran inconveniente que hay. Llega Pablo, ¿no? Esto, esto tú lo dijiste ya sí, ayer, lo adelantaste. Sí, sí. Lo, lo que pasa eso. es que le han puesto un poco de, de paño frío a la cosa. Sí. Ya se despidió de, de, de Vinto. Ya. Entonces yo creo que debe llegar aquí el fin de semana. Además no hay fútbol este fin de claro, semana. Eso, eso ha coincidido, digamos. Eh, Villegas va a manejar el, el, el equipo mientras tanto. ¿Qué Villegas? Eh, el hermano de Eduardo, es el técnico de las inferiores. Oscar. Oscar. Que ya dirigió Bolívar en alguna oportunidad, estuvo en primera división dirigiendo Aurora. Vamos a ver, a ver qué, qué es hasta lo Hasta que, que pasa. llegue... Hasta que hasta llegue que venga Godoy. Claro. Yo creo que Esta que Godoy... mañana hacíamos un juego con la calecita de Lolo, es porque vienen, van, vienen, van, vienen, van, y nosotros decíamos, si eventualmente le llega a ir mal a Godoy, fija que vuelve Sebastián Abreu. No, no, yo, yo creo que ese no, ese es muy malo. No sabemos. Ese no, ese no ese no tenía idea. Fíjate lo que, que pasa vuelto, es que a Pablo lo echaban a principios del año, el 26 de enero, lo rajaron diciendo sí, que era. Pero es que Pablo también no sé. cometió muchos errores. O sea, y es más, eh, se cría ya el gringo González. <risa> Escuchaba una cosa, pero digo, ¿cómo en siete, seis, siete meses cambia la...? Pero es que eso, eso es lo del director técnico. De un equipo los votan por malo y a los 20 minutos lo contratan en otro por bueno. Es muy curioso. Y al poco tiempo lo echan por malo. Por, pues, no claro, bien. otra vez. Y es otro lo vuelve a tratar. Y es si verdadero. no, se lo llevan de comentarista a Tigo. Uh -huh. Y ahí están. Entonces, de allí, hay, hay en, en, en, en la compañía de cable hay comentaristas que son los técnicos hay comentaristas que son los empresarios entonces, ¿quiénes juegan bien? el futbolista del empresario que comenta a estos los llevaban y, y cuando estaban allí de técnico perdón, de comentarista decían que este era malo por este malo por esto, y esto, y esto, y esto y después tienen la oportunidad de dirigir y resulta que les va para el pomo igual entonces una cosa es de boca ¿eh? y la otra es hacerlo Cierto. el problema, por ejemplo, dice la gente ¿y por qué no dirigís vos? a mí Tal que dirige y salga campeón. Y después me la crea. Ese es el problema. Por eso no quiero dirigir. No, por supuesto, está claro. En eso estoy contigo. No, además, si yo a mi madre pues la estimo y la quiero, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Está claro. Igual que ser árbitro, ¿no? No, ni hablar. La barbaridad que te gritan no, no, de cuidado. tu pobre madre, ¿no? Tremendo. Bueno, eh, se inaugura el Coliseo de Blooming este viernes. El Club Blooming informa a sus asociados, hinchas en general, que este viernes 23 de septiembre eh, se estará recibiendo de manera oficial el coliseo que fue construido en instalaciones de la sede del club, mismo que fue financiado por la unidad de proyectos especiales UPRE eh, por un monto de 4.461.764 bolivianos con el objetivo de potenciar nuestra infraestructura. Esta obra estaba pendiente eh, de la entrega, porque tú sabes que se fue el Evo, ...y vinieron los otros guachos... ...entonces se paralizaron todas estas cosas... ...y hoy se los está entregando... ...cuando se dice unidad de proyectos especiales... ...se refiere a... la UPRE... Evo Cumple, Evo, ¿no? Evo, Cumple. Evo Cumple... ...el presidente Esos Evo fue que fueron... el que les dotó... ...de este coliseo... Mira, ...hermosísimo, mira, bello... Más. ...es más, les hizo también... ...una residencia para los futbolistas... ...donde albergan alrededor de 150 futbolistas allí... mira Sol, yo sí, no sé, pero sí. yo me imagino que al, al expresidente del Estado Plurinacional lo tendrían que invitar, ¿no? A la inauguración de este viernes. Pero ¿no fue Blooming el que le dio la espalda a la Copa Evo? ¿Que no quiso pero mandar a su a equipo? A eso voy. ¿Te puedes dar cuenta? Curioso. Curio, no, curioso. Malagradecido. A ver, les ha dado esto. Les dio la, la, las viviendas para que allí los futbolistas que vienen eh, puedan descansar allí. Es más, el equipo de primera división concentra allí. Y después le dieron la vuelta a la espalda. Esa es la obra que Evo les obsequió. Bueno, el país, pero todo por iniciativa del señor presidente. Claro, ¿no? por decisión del, del presidente. Claro, así como le dio a los de él, él Winterman. Asume, él asume, al, claro, él asume, él asume el, el, costo el costo que tenga esto. Las críticas, los cuestionamientos, eso se los ponía en la espalda de Evo. Los de Blooming calladitos. Todo, ya no, no, no, los, no los, los millonarios, ¿viste? Claro, Todos los claro. Pope, en ese momento cuando era presidente lo invitaban. Sucede, sucede. sucede. Lo invitaban, se sacaban fotos con él. Y después, la primera vuelta. Bueno, es, es propio esto. ¿eh? Y salgo a colación. Por ejemplo, el tema de la haberla invitado a la señora Áñez a la, a la fiesta de la gobernación, sabiendo el problema que tiene la señora. Yo pregunto, ¿todos esos alcahuetes que gobernaron con ella alguna vez vinieron a declarar a favor o en contra de ella en los juicios? Nunca vinieron. ¿O hicieron alguna huelga de hambre para posibilitar algo en contra de esa mujer? Nadie. Entonces, es normal que, que, que reaccione así esto. O sea, Son malos tipos. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Me van a dar con un fierro, pero es verdad. O sea, si vos fuiste parte, fuimos parte los dos de algo, y si yo tuve la mala suerte de caer en problemas, por lo menos, defendeme. Cierto. O sea, no, no te escapes. Es lo mismo lo hicieron a la Sabina, ¿te acordás? La que era gobernadora de Sucre. Sabina Cuellar. Pero claro, la Sabina era el hermano, ¿cómo se llamaba? La mujer de Brad Pitt, la, la flaca simpaticona esta. Angelina Jolie. ah Angelina Jolie. La Angelina Jolie era un piojo tuerto al lado de la Sabina. La invitaban a la fiesta, la invitaban para el 24, la invitaban aquí. ¿Eh? La pobre entró en un problema de desgracia. No le sirvió más y no la invitaron más. Ahora la mujer sigue vendiendo lo que siempre hizo con su venta en un mercado y nadie le da bola te puedes dar cuenta sí no es así bueno usted tuvo eh, alguna sucede. cerca por ahí el tema político y esto es ah, es increíble sí es, ¿no? es una pena pero en este caso del deporte sí. yo creo que mínimo un gesto de gratitud ¿Para con quién te ha ayudado a hacer una cuestión así? Tan evidente además, ¿no? No es, así? No es que te ayudó con unos pasajes o te no, regaló no, unos no, buzos, ¿no? Claro. Te hizo una infraestructura que está ahí. ¿no que hubiera un pasaje, por ejemplo, el otro día el bombón, en Cochabamba el alcalde, se llenó la boca hablando de que había ayudado a tantos deportistas. Hermano, las chicas de, del voleibol, de playa, no tenían un peso para ir a Asunción del Paraguay. Y tenían que ir a disputar allí el espacio para ir a una Copa del Mundo. No les dio, ni las recibió. Hermano, yo les regalé dos pasajes para Asunción, Santa Cruz-Asunción. Se los regalé para que vayan. Y clasificaron al mundial. Mira. O sea, entonces, los políticos, o sea, cuando les conviene, ¿eh? no es que dicen que nosotros los periodistas somos los cometeros, los que andamos detrás de los directivos, los que andamos pidiendo pasaje. Eh. Nosotros, al revés, si podemos regalar, regalamos. Les regalé dos pasajes. Esos cuántos son mil, mil dos mil trescientos dólares más claro, o menos. Para un estado es un pelo al gato. Para un gobierno. Pero para yo me perdí un... eh, ese viajecito, ¿no? Por que supuesto, pude haber ido de vacaciones, que, supuesto, que se dio unos días a Asunción. Hablando de viajecitos, de quienes viajan de gracia, sí. no sé si tienes el dato de la delegación que está que ha viajado a Francia sí. para enfrentar a Senegal. Bueno, 50. Eh, hay, hay, no, hay números que no me cuadran. No me ¿Cómo cuáles? Eh, Saber que son más de 40 personas las que han sí. ido y son, creo yo, 22 jugadores los que deberían habilitarse para un sí, partido. Sí, sí, espérame, ahí tengo la foto. Esa es la foto sí. cuando el presidente les entregaba el, el coliseo. Ahí está Tito Montaño, que tú lo conoces a Tito. Era ministro de Deportes en sí, ese momento, señor, me imagino. Un, un tipo extraordinario, muy buen tipo, mi amigo. Gran jugador de fútbol, de strong sí, de Bolívar, sí, sí, experto en tobillos ajenos. Así ¿me es, era, era de los rudos. Ya, ahí está el momento en que le entregan el Coliseo. Ese, en ese momento ese era el presidente de Blooming. ¿Y es Evo que, presidente en ese Evo momento. presidente. Por eso el, la, que se lleva la manija que le dan, ¿no? Ah, ahora no le dan. Mira, esas son las instalaciones. Esos son los dormitorios que se les entregó a Blooming, a los millonarios de Santa Cruz. Aurora se le dio lo mismo, uh -huh. se le hizo lo mismo a Aurora. A Oriente no le regalaron nada porque Oriente no tiene pues un pinche terreno. Enseguida te voy a contar lo de Oriente, de lo, de lo, del terreno que tiene. Bueno, eh, Bolivia-Senegal pasan los años y Marcelo Moreno Martín sigue. Uh -huh. eh, míralo. De un proceso, los estamos teniendo eh, en el proceso de, de César Farías, ahora en el proceso de Gustavo. Nosotros lo, lo tenemos y eso es importante porque el recambio eh, tiene que verse dentro de, de la selección. Eh, ustedes seguramente lo, lo van a ver. Nosotros lo que estamos aquí a más tiempo también y la experiencia cuenta muchísimo en lo que, en lo que es eliminatoria, en lo que significa jugar contra selecciones importantes. Entonces esa mezcla es, eh, yo creo que, que suma y, y es muy positiva. Se sabe que Gustavo no va a estar en el partido, pero habló con ustedes, con vos particularmente, ¿qué les dijo? ¿Qué espera de este partido? No va a estar presente, pero va a estar mirando y... y, y... Y todo lo que vos haces eh, en los entrenamientos, en la concentración, él, él seguramente lo sabe. Y, y bueno, a, a hacer las cosas bien para, para seguir siendo convocado, porque lo más importante es eh, dejarlo todo por la selección. Y, y bueno, eso es lo que, lo que queremos todos los jugadores, agradar, hacer las cosas bien y, y darle esa alegría al hincha, que es lo que, lo que todos nosotros queremos. Pero a propósito, darle alegría a los hinchas del 94, le estamos esperando. Cierto, serán pronto 30 años, ¿no? ¿2004? ¿30 años? ¿24? Sí, 30 años, ¿no? Y por eso que los que jugaron en esa eliminatoria creen que por el haber hecho, haber estado, son mundialistas, hay que aceptarles cualquier tipo de barbaridades. Por ejemplo, a Sánchez nadie le dice nada en Oriente porque no, o sea, viste hermano, si hizo el único gol que hicimos en una Copa del Mundo. O sea, ¿te podés dar cuenta? Mm. O sea, por eso es necesario que vamos rápidamente a una Copa del Mundo. Por eso, para que nos desliguemos de toda esta, esta casta de futbolistas que siguen viviendo de recuerdos, ¿no? Porque todavía siguen haciéndose partidos. Y siguen viviendo de los homenajes. ¿Te puedes dar cuenta? 30 años después. Oriente Petrolero. El pasado, el pasado fin de semana hicieron una caravana hacia los terrenos donde construirá su sede por medio de una fundación. Fueron los jugadores, fueron los hinchas y ya hay un antecedente de esto. Ahora está involucrada una fundación. Antes, o sea, igual tú para ser parte de esto tienes que comprar un CDP, más o menos un certificado de adhesión como hay en die Strong, para tener derecho y acceso. Ya en, en anteriores oportunidades, hace más o menos una cosa, de 30 años atrás, si no es un poco más, Oriente Petrolero vendió acciones para una sede campestre que después el banco se quedó con la CEDA. Preguntá si devolvieron un mango a los que compraron la acción. ¿Devolvieron un mango a los que compraron? No, devolvieron un mango a nadie. Costaba creo que 150, 200 dólares costaba la acción. Yo me quedé ahí con un cartón. Lo voy a buscar este fin de semana. Entonces, allí están. ¿Eh? ¿Cuál es la idea? ¿Qué van a hacer acá, teóricamente, su sede Una sede, Porque Oriente no tiene sede. ¿Queda lejos de, del centro, digamos? De, ¿es? ¿En qué lugar? Es si Camino es? a Guarnes. Camino a Guarnes. Eh, por detrás del aeropuerto. Yo no sé de qué forma los han comprado. En Cotoca. Eh, de, en Cotoca, ¿no? Detrás. Cotoca. O sea, ¿tú qué, qué ves en esto, para, para terminar de entenderlo? ¿Es, ¿Es un déjà vu, digamos? ¿Va a pasar lo mismo que la otra vez? No, no, o no? Yo, yo no puedo decir que va a pasar no, lo mismo. No, qué sé yo, estoy preguntándote ¿Eh? por eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál sería? Ahí está, es, es un lindo lugar. No, no, ese, es el, lindo, lugar, ¿no? ese, ese es, es el camino entonces, claro, que va para Cotoca para La verdad es que yo no, no, no sabía dónde estaba, yo sabía que era, porque en principio les iban a regalar, a, o, o les iban a dar, o no sé cómo era... Eh, que está muy de moda el tema de la nueva Santa Cruz. Ya. ¿no? Entonces, mientras más la ca cantidad de, de cosas que le puedan acercar a esa ciudad del futuro, ya. pues esto iba a ser mejor. Pero finalmente, mira, que se fueron por allí. Eh, esperemos, ¿no? Esa va a ser la sede social ¿Qué, del club. ¿Qué Cruz? tiene que ver la fundación? Es la pregunta. Ellos no, son ese, los ¿por, del... ¿Por qué lo hacen de fundación? <coughs> Para que no te caiga la renta. Ah, ya, entiendo. entiendo. Para que no te caiga impuesto, porque es de una fundación. Es decir, sin fines de lucro. Ahora hay una cuenta regresiva, dice, quedan nueve días para cerrar esta campaña. O sea, ¿cuál es la campaña? Eh, aportas 350 bolivianos, sí. o sea, 50 y dólares. Eres miembro vitalicio. Miembro vitalicio del, del club, de la institución. Club. Y con eso tienes eh, derecho a gozar o sea, lo de los beneficios no de la. Hay algunas cosas que no, no, no, no, no las agarro todavía. Voy a preguntar. Habría que, sería bueno averiguar, pero esta es una buena idea, en principio. No, no, es bárbaro. Que tengan infraestructura los clubes, eso Porque es Porque no quiere. está, eh, Oriente Petrolero no tiene infraestructura. Claro. Tiene una cancha en, en la parroquia de San Antonio. Claro. Que está, eh, que ese es un terreno eh, de, la, de la Dirección Departamental de, de Deportes, de la Gobernación. Ya. Entonces está en un comodato allí. Correcto. Es más, ese terreno pertenece a la parroquia, el cura, creo que hincha de blumina ahí, ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada cierto tiempo, los pobladores del sitio tienen derecho a ocupar las instalaciones del club. Claro. Porque no es del sí. club. Claro. Cambio, lo de Blooming sí es de Blooming. Estás hablando de un club que tiene más aproximadamente 70 años de vida, ¿no? No, tiene... ¿Del 50? Ah, sí. Del 50 eh, y... Eh, espérame, a ver, 54, ¿eh? Tiene 60... Pronto, 70, sí. pa, el año que viene. No, es... 68. Para, si yo soy el 54, ¿qué te pasa? <ríe> ¿Eh? Bien. Eh, ...bueno, veremos, averiguaremos, ¿no?, cómo sí, es el yo, tema. Sí, yo me comprometo, la próxima semana. Lo que pasa es que yo no había averiguado porque... ...como dice que van a hacer en un sitio, que van a hacer en otro sitio... ...que van a hacer esto y al final no hacen nada, es que uno no les cree. Eh, pero ya está. Bien. Hay que averiguar del, del tema. Eh, ese es el tema de, de, de Oriente Petrolero. Perfecto. En fin. Quiero compartir contigo y con, la, con los televidentes y las ya. televidentes esta, esta imagen que pues, eh, se ha hecho viral, si en las redes sociales se ha conocido. Eh, ¿Se acuerdan ustedes del caso de este joven judoca que con el propósito de poder participar en un torneo internacional eh, vendía sándwiches y refresco? Pues bien, ha aparecido un caso semejante, esta vez en la disciplina del karate. Perdón, este me acaban es... de avisar mis compañeros, sí. es equinoccio de primavera sí, lo que sí. estábamos sí, observando. Sí, sí, sí, no es, eh, no es solsticio, es no, equinoccio. No, sí, sí. Gracias a Lucía también que nos hizo la corrección, sí. lo, iba, lo iba a decir un poquito más adelante. Eh, en efecto, ¿no? Es equinoccio. gané, hermano. Equino... ¿Perdón? Te la gané. Sí, bien. Eh, bien. ...no sé si escuchaste, viste esta, esta historia... ...¿sí? Uh, Leandro Subirana es como yeah. se llama este muchacho... ...que eh, tiene eh, la, la intención de ir a participar en un mundial de karate... ...y para eso, ¿no es cierto?, para reunir los fondos... ...que le permitan hacer esta intervención... ...se ha dedicado a vender waffles y eh, refresco. ¿sí? Ahí está... Eh, ...vamos a escucharlo a él, ¿sí? Este es el video que él ha colgado en las redes... ...ahí lo tenemos, Escucha. Hoy fuimos a la Facultad de Economía de la Gabriel... ...conocimos a Leandro estoy regalando fondos para poder competir en el Campeonato Mundial de Karate en Turquía y para eso estoy vendiendo waffles proteicos y saludables junto con su refresco de limonada a 10 bolivianos. Después de una demostración, decidimos apoyarlo. Está, ese es el caso de Leandro Subirana. Eh, no sé si tenías el antecedente, si lo escuchaste, lo viste, no... Sí, lo que pasa es que ya esto se hizo normal. Ajá. Uh -huh. O sea, siempre vas a ver, en la plaza de Santa Cruz hay unos que están vendiendo empanadas porque van a ir a un campeonato. Ya está. Aquí, igual, en todas partes. O sea, ya se hizo normal que la gente salga a vender algún producto porque tiene eh, que viajar a algún sitio, ¿no? El problema es que, o sea, y usted lo debe saber mejor que yo, Pues es un tema que tiene que ver eh, en cuanto a la organización de los recursos, ¿eh? de los temas de los recursos. Eh, las alcaldías tienen, de acuerdo a ley, un presupuesto que tiene que ver con el porcentaje de su POA y que además tiene que ver con los recursos que genera los hidrocarburos. Uh -huh. Entonces, esa cantidad de dinero, creo que es el, el, el 3% de las alcaldías, sirve para que las alcaldías doten, por eso es que existen las asociaciones municipales. Entonces las alcaldías dan una cantidad de dinero, porque ¿qué es lo que tiene la, que hacer la alcaldía? La alcaldía tiene que dar educación, porque el gobierno le traspasó esa obligación. Tiene que hacer preocuparse de la parte recreativa del ser humano. Entonces, para eso la alcaldía tiene, tiene fondos, cuenta con dinero. La gobernación tiene presupuestos más alto porque tiene, además, dice la ley, para construcción de, de infraestructura. infraestructura y además para la representación en los campeonatos. Entonces, la gobernación es la que tendría que darles dinero a estos deportistas para que representen al departamento. Porque primero representan al departamento y después representan al país. Ahora, el Estado plurinacional se preocupa de los, de los deportistas de élite, que no son más de 30. A esos les genera un sueldo que se lo... ¿Te acuerdas que se hacía con la cervecería? Sí, sí, sí los tuncas. ¿Ya? Entonces eran mil dólares que les daban por mes. Entonces allí es que se genera. Y el viceministerio tiene una cantidad de dinero, por supuesto mucho menos, porque este gobierno recortó, hizo desaparecer el Ministerio de Deportes y lo asoció, como era mucho antes, Eso al Ministerio es. de Salud. Entonces le quitaron los recursos al Ministerio de Deportes. Entonces la plata se hizo menos. Entonces esos son los que le dan dinero... A los deportistas para que nos represente. Entonces, esas son las tres instancias que tiene. De acuerdo. Está bien, eh, digo, recuerdo la intervención que hizo Cielo Beizaga, que es la viceministra de Deportes, eh, justamente cuando se conocía el caso del yudoka, que vendía sándwiches y sí. refresco para, para ir al campeonato. Pregunta: ¿se podrá replicar esto? ¿Será un caso parecido? Ojalá se pueda. Sí, ojalá sería bueno que, eh, si eventualmente se trata de un de un deportista que está bien preparado, que tiene condiciones como para ir a representar dignamente a Bolivia en el Mundial de Karate en Turquía, como él plantea sí. en su video, pues quizás correspondería. ¿No? Correspondería. Si lo una vez, otra vez... Pero pero ahí, ahí volvemos otra vez a un tema. Sí. Las federaciones reciben dinero sí. del Estado. Sí. Y resulta que cuando las federaciones, sus presidentes, no terminan de rendir informes. Pues si yo te doy 100 pesos, tú sí. tienes que rendir de los 100. Se congelan Entonces, los, se congelan te los congelan. Recursos, sí. Es el problema. De repente la, la, el te ...debe tener algún inconveniente y no. no debe permitir que, se que reciban dinero estos... ...porque estos reciben dinero para directores técnicos, eh, para campeonatos... Uh -huh. ...es interesante, la gente a veces se queja... Eh, ...fíjate que yo no comulgo muchas cosas con la señora viceministra, la, la jovencita... Uh -huh. no ...porque yo creo que eh, no está haciendo bien su trabajo... ...yo creo que podría ella hacer muchas cosas, ¿ya? o sea no la estoy defendiendo... A ella, en esto. Pero digo que el Estado tiene los recursos que tiene, entonces los tiene que de una o de otra manera que tratar de que alcancen, ¿no? Seguro que sí. Pero la gobernación tendría la obligación de procurarle, darle los boletos al chico. Ojalá que se pueda, ojalá que se pueda. ¿sí? ¿Ojalá? Ojalá que sí. equinocio de primavera. Y otra más, me, me acaban de mandar, ¿Sí? esa de la papa esa que hicieron allí en, en Cochabamba. Sí. Eh, ¿Qué te dijeron? Me dicen, no, que aquí... Hay, y que es más rica. Aquí <risa> también hay bien. eso, dice, con silpancho, huevo, salchicha o tortilla. Igual vale cinco y seis bolivianos. ¿Dónde? Ah, no te dijeron. Esa es información estratégica. ¿Te das cuenta? Bueno. Eh, no, eh. eh, y ya, bueno, ya es hora de cerrar el programa también. Una la, hora, me vengo, me, me la, soplo aquí. Oye, la Lampe puntero, ¿no? Eso no te gusta, pero bueno, en fin, lo dejamos ¿Por ahí. ¿Por qué no me va a gustar? No sé qué sé yo digo. Y lo que pasa es que yo no soy hincha de atlético tucumano, tengo cara de tucumano. No, pero no sé cómo será la cara de los tucumanos, pero digo... Son pues, morenos, cabecita negra. Habemos algunos que no, mira, fíjate en mi caso. Pero tú no eres tucumano. Soy hincha del tucumán, que es lo mismo. Los tucumanos nacemos donde queremos, como diría el gran... <risa> Yo ¿Cómo tengo llaman? un amigo que le dicen tucumano, porque no, es tuco no, de la mano. No, no, no sigas, no sigas, ya. ¿Eh? Eh... Y, y es mi padrino. Además, bueno. no, buen Aguanté, pues... Eh. No, seguro. Un, seguro. Un, un, hincha sí, de destroy, no, es un fenómeno. sí. Bueno, Es eh, mi padrino Elizabeth, ¿padrino de qué? ¿No? De bautizo. ¿De bautizo? Yo me bauticé hace... ...38 años. Mira. Fuiste caminando a que te bauticen. Como no, no, como que, africanos. ¿Ah? Ya que viejo, los, ya. los africanos. Ya estaba viejo, Los africanos... Tenía 30 años cuando me bautizaron. ¿30 años y te sí. bautizaron? Mira. Bueno, otro día lo, lo charlamos. Claro, porque... Bueno, nos vemos el sábado a la 1 de la tarde. Juega de Bolivia. Nosotros vamos a estar en la radio desde las 12. ¿Transmitiendo? Sí, si Dios buenísimo. quiere la Virgen. Ahora, si no lo transmite nadie por televisión, ¿sabes cómo <ríe> lo vamos a inventar? ¿eh? Va a ser Así. buenísimo. Va a ser buenísimo. Sí. Y Mojocoya transmitimos el domingo. Ah, bien, bien, bien. bien. Juega Te Mojocoya cuenta. con Destroyers. ¿A qué hora? A las 3. Desde Camargo. Desde Camargo, a las 2 de la tarde. Qué bien, qué maravilla. Qué Están lindo. todos que se mueran por ahí. ¿Quién pudiera? Ya lo invitó el alcalde. No, seguro, Uy. pues ahí, ahí se tratan con mucho cariño. Dale, Juan. Fuerza. Un abrazo. Nos estamos viendo. Vamos a hacer la pausa, la última, ¿sí? 11 con 15 minutos.